Está el número uno, Juan Pastel. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, señor Montaño? Placer es saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Usted? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ya eh, Martes ya cuesta arrancar el lunes, ¿me entiende? Ya. ¿El martes cuesta arrancar el lunes? No, no. Plan, el lunes ¿cómo? cuesta arrancar. Ah, sí. Terrible. El lunes siempre es complicado. Pues el martes ya vamos calentando la máquina. El miércoles estamos a plenitud, digamos el jueves a plenitud y... Y empieza la vagancia de nuevo, entonces... <risa> la eh. vagancia de los viernes. Sí. Pero, bueno, es parte de, ¿no? Los jueves ya estamos pensando en el fin de semana. sí Y el domingo en la noche, la ansiedad de, uy, mañana es lunes, ¿no? No, no, es el terrible. domingo hoy me agrada. ¿Sí? Sí, nosotros tenemos radio toda la tarde, entonces... Y en la noche están acá, por en supuesto. En la noche estaba acá. El, el domingo estaba aquí, no vine al programa, que tuve un, un, un problema, pero bueno, se arregló. Pero no no va a ocurrir, ¿no? Le dije que va a estar temprano el lunes, así que no. Sí, sí, como siempre, firme, eh, Juan. El tema, básicamente, al margen de lo que es la, la demanda que hay en contra de Paniagua, de la cual se están adhiriendo muchos futbolistas, va a dar mucho que hablar. Yo no creo que los tres meses que lo mandaron a guardar a este, a Chirola, van a alcanzar para investigar todos los manejos que se hicieron allí, que tienen que ver con los dineros que la división profesional del fútbol en ese tiempo Liga le entregaba al señor Paniagua de forma personal. O dice, no, la plata nunca entró a, a, la, a la cuenta del señor Paniagua. Yo no sé dónde la mete, Paniagua. Pero los cheques salían a nombre de él. Es lo único que salga un cheque a nombre del señor Montaño. Usted va a decir, no, no me depositaron en la cuenta. Sí, pero te, te pagamos con un cheque. ya claro, algo no. que no era tuyo. Más evidencia que el cheque. A ver... No, yo, yo no creo. Entonces se están acomodando, eh, ya eh, presentando, lo, la Fiscalía está recuperando todas las pruebas, eh, as, acomodando todas las pruebas para lo que, lo que va a ser el este, eh, Fabolgate o Fútbolgate, ¿no? Pero es, yo creo que algún día tenía que quedarse de esta manera, ¿no? Quizás no tan traumática para los directivos de Fabol porque ellos son los que provocaron todo esto. O sea, creían que estaban ellos y estaba después el bien y el mal. ¿Me entendés? O sea... El Olimpo, digamos. Más o menos así. Entonces, todo lo que... Pero lo que no entiende... Aquí, o sea, ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un crimen, quienes hubieran observado el crimen o hubieran participado del crimen de forma pasiva, son igual, copartícipes. Yo no creo que el manejo discrecional del dinero hubiera pasado exclusivamente por él. Porque siempre había un presidente de favor. Que me imagino que el presidente tenía que haber conocido a la maroma como era, ¿no? Más o menos, entender qué, qué ocurría. O sea, alguien se puede echar la culpa, me parece bien. Pero... Todos han participado de una o de otra manera durante los últimos 15, 17 años de todas estas arbitrariedades que se han cometido en contra de los futbolistas, ¿no? Claro, difícil o sea, hacerse al desentendido. Yo soy presidente, no, no, yo no tenía idea. Pero ¿cómo no? Usted pagaba, usted recibía los cheques. No, no, yo nunca los vi. ¿Cómo? Entonces, ¿de qué manera se manejaba eso? Entonces, no es tan simple. Lo que le dije yo, hay dos mandamientos de apremio. Ya. Para otros dirigentes. Para otros, de favor. ¿Por qué? Porque necesitan ir a explicar si ellos conocían o no conocían. Si yo me niego a la declaración, es porque no quiero ir a declarar, porque de repente me pueden incriminar. ¿No es así? Entonces, como se niegan, entonces usted sabe que los muchachos te mandan a buscar. Claro, sale orden de aprehensión porque uno no puede negarse a declarar ante la justicia. Sí. Ese es el, el, el inconveniente. Pero ese es un tema que lo vamos a tratar. Estamos preparando una novela. ¿Sí? Mm -mm. ¿Muchos capítulos? Yo creo que va a durar unos 10. ¿Unos 10 capítulos? Mm -mm. Hasta que el dinero los separe, se va a llamar. Bien, ¿los ricos también lloran o algo No, no así? los ricos lloran, pero por otra cosa. Porque <risa> Quiebran la empresa o cualquier <risa> vaina, ¿no? Claro. O lo agarró un, un COVID, ¿no? no sí. ...o lo agarraron los muchachos de la renta, pero bueno... también ...por alguna cosa... ...no, esto no... ...esto es una asociación... ...de seres humanos... ...con un fin... ...que era supuestamente defender a los futbolistas... ...pero cosa que no ocurría... eso pues hasta que el dinero lo separe... ...porque yo no creo que uno solo se la haya llevado... ...porque habían sueldos para otros... ...yo conozco varios exfutbolistas futbolistas que no tienen oficio... ...y que estaban allí... ...y eso no va ni gratis... Dice que le pagaban 500 o 1000 dólares... ...de sueldo por pertenecer a esta gran nación... ...no lo he visto yo lo, los... ...me dijeron... ...no he visto yo los recibos respectivos... ¿no? ...pero... Eh, ...si se generaba eso... ...esa plata se generaba de la plata... ...de los socios, es decir de los futbolistas... ...o se generaba... ...toma que esta semana me gané tanto, yo, y la repartimos, no se sabe. Todo eso lo va a tener que investigar la fiscalía. Yo creo que es saludable, ¿no? No sé si le parece bien a usted, ¿no? Pues si no, la podemos suspender. No, la, la, pues, podemos la, la, la, suspender la las audiencias ¿no? sin la, investigación. La, ¿no? <risa> bien, ¿no? Tendrá que ir por su curso natural. Y claro, cada vez hay más víctimas que se van sí, plegando a la demanda. Se van plegando. Eh, hay el argentino Vázquez, el que entrevistamos nosotros hace dos años y medio. Era 14, le dieron 10, y los cuatro, ya te esperar. Apareció el otro día uno que le dieron 25. Y así les van debiendo de pucho en pucho. Otro que, que le deben, creo que 6. Pero, a ver, empecé a juntar. Complicado. Es muy complicado. Cómo es complicado, por favor, el tema este de, del bar... ¿No? Anoche nosotros en la radio casi a las 12 de la noche mostramos el informe porque recién salió anoche la, las conversaciones del bar. Hoy al mediodía ya lo vamos a tener editado porque es un material que dura casi 12 minutos. Entonces, usted no tiene tanto tiempo para eso. ¿Y, ¿Y es un bar con B o con V? No, yo, yo no la verdad que no los entiendo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? He traído eh, estos expertos de Comebol... Para que nos expliquen el procedimiento, fíjese que es sencillo. Los que lo hacen difícil son los segatines nuestros. A ver, por favor. Vamos ahora a demostrar cómo es el proceso de revisión de un fuera de juego utilizando líneas virtuales. Bien, vamos a ver un ejemplo de una situación de potencial fuera de juego para ver si es necesario checarla o revisarla. Vamos Gonzalo. Marco la jugada. Creo que tiene un potencial de revisión. Vamos a verla, por favor, de nuevo. Muéstrame la cámara de 16 metros que indica el fuero de juego. Y déjala completa. Déjala seguir. Dale. Stop. Muéstrame ese contacto, por favor. Identifico primeramente el número. Dale. Top. 24 que participo en la jugada. Entonces, ahora debo establecer primeramente el punto de contacto del pie con el balón para establecer la, la posición del jugador. Vamos al punto de contacto, por favor. ...vamos cuadro a cuadro... ...adelante, adelante, adelante, adelante... ...otra más... ...una atrás... ...muy bien... ...ahí el punto de contacto está establecido... ...vamos de nuevo a la mente de la cámara... ...16 metros 50... ...muy bien... ...vamos a poner la línea... ...en el defensor... ...en el hombro en este caso... ...porque es el punto de su cuerpo... ...más en inclinación... ...y estableciendo la línea virtual del defensa... ...dale un poco más a la izquierda... ...ahí está el hombro... ...bajamos con la horizontal, debe estar justo en el punto más cercano al piso... ...otro poco más arriba, ahí está, perfecto... ...tiramos la línea vertical hacia arriba, con un azul, bien... ...y vamos ahora a la rodilla del atacante número 24 en este caso... ...que es el punto más también en inclinación hacia la línea de meta... ...vamos a la izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, muy bien... ...la horizontal nuevamente hacia abajo, al punto más cerca del suelo... ...otro poco a la derecha, ahí está, muy bien... ...y tiramos la línea vertical del atacante... ...una vez hecho este procedimiento... ...saco los gráficos y demuestro... ...que la línea roja que pertenece al atacante... ...está por delante de la línea virtual... ...lo que indica una evidencia clara... ...de que el jugador que participó... ...estaba en posición de fuera de juego... ...y es ahí donde yo puedo dar la información... ...al equipo en cancha... ...de que esta jugada, en el caso que fuera gol... ...debe ser anulada". El procedimiento. Aquí se demoran cuatro, cinco, seis minutos. Gritan un escándalo. ¡Por allá acá ¡Eh! ¡No! y Y además, no, disculpame, las la hacer... rayas que hacen los vagos aquí, Exacto, son totalmente chuecas. Yo creo que esto no fueron nunca clases de geometría. ¿Mm -hmm. Eran de los que perdían el estuche geométrico sí, de repente. En lo Ahí en La Pérez, <risas> mirá, los cuates esos te venden hasta para ser redondito, redondito, triángulo, te lo venden todo. Sí. ¿No? Mirá, es interesante lo que me manda eh, eh, el, el compañero sobre ese tema. Expectativa, realidades. Claro, ¿no? Mirá la raya como la hacen. Aquí nomás, eh, aquí nomás ve la cantidad de, de centímetros que hay en el vértice del área y ellos cómo tiran la raya para el otro lado. No, de verdad. Eh, esto, si esto si no estaban con la camiseta, la Ori, eh, esto pasaba poco. No, de verdad. ¿eh? Después tengo otra más, eh, Carlito, de, de, de cómo la cancha es que la medición se hace para que tengan una idea, ¿no? Lo que te acabo de pasar. Esa la vamos a ver. Mira, es que así, más o menos, fíjate, allá está la línea y ahí están todas las mediciones, o sea, cuadran con la cantidad de metros de un lado a otro. Pero no, aquí aquí la, las rayas son, ya te digo, ¿no? Más chuecas que los de favor te puedes dar cuenta, ¿no? Claro. O sea, no, metele para el lado, y nos conviene, si no, busca, busca, busca el zapato rojo. ¿Cuál zapato rojo? El zapato rojo era de Melny Monroe, ¿viste? ¿Eh? De Dorothy. O de. O zapatillas rojas, ¿no? Dorothy era, creo. No sé, ¿no? No, no la conozco. Eh. Claro. claro. Una perspectiva me dice ahí en 3D. Mira cómo está. Ahí está el saco calito, es un fenómeno. Bueno. Eh, vamos en el gol de diestro, que los jueces del bar cometieron el error de no establecer el punto de contacto de cuando se ejecuta el pase a Ursino que hay posición adelantada. Por favor, señor director. O señora, a ver. Ahí está. Ahí está, ahí está. Es el, el, la pelota, cuando sale el golpeteo es cuando tenés que pararlo. Claro. En cuanto va, antes de partir el pase. Claro, antes de partir el pase. El juez de línea, nosotros también, yo lo vi también, posición adelantada. Levanta la bandera. Ahí está. Fíjate, ese es un, esa es imagen nuestra. ¿Sí? Esa ya es imagen del cable. Fíjate, el tipo está en posición adelantada. Ah, no, pero... Uh -huh. Claro. Ahí, ahí esa es. Lo que pasa es que los del bar hicieron la medida con dos cuadros antes. Entonces el tipo estaba en posición. O sea, hicieron, creo, en la otra pierna. No, no, no. no, dos, no dos hacia adelantada. atrás. O sea, eh, un segundo atrás. Ahí, claro. Uh -huh. ese, ese es el punto del bar, cosa que no es correcto. ¿Te das cuenta? Lo que está arriba, el, ese, así analiza el bar y lo que corresponde es abajo el punto de, de golpeteo de la pelota, ¿sí? del golpeteo. Cuando golpetea la pelota es allí, el tipo estaba en posición adelantada. Pero los todos. hoy día al mediodía, lo vamos a, lo vamos a mostrar. acá! ¡Ja! ¡No! ¡Dámela! ¡La cuarta! ¡Sí! ¡Poneme la cámara! Un escándalo, te digo. ¿Mm? Casi como Peor que cuando llegamos a casa a 4 de la mañana, más o menos así. <risa> más <risa> o menos. Te renuncian los ministros, ¿viste? Sí. Todo. Todo pasa a esa hora. Y bueno, ahí está. Bueno. O sea que la novela del bar recién comienza. Recién ¿no? sí comienza la novela del bar. Yo creo que a todos estos se tienen que ir, todos los que fueron partícipes del partido de Diez Strong es convinto. Hay que castigarlos y tienen que ser meses, ¿no? Incluyó el árbitro. Dice, el árbitro no tiene la culpa, sí, pero el árbitro tiene que tener personalidad. Yo te lo voy a decir, che, Montaño, exposición hey, de la verdad". Momento, muéstramela, ¿o no? Claro. Además, el juez de línea dijo. Sí. El juez de línea levantó pero la bandera. claro, banderita. Levanta la bandera, entonces. Allí por lo menos hay. Esa con la que se va a salvar no es correcto. O sea, hubo un choreo discriminado. ¿Eh? Le robaron a Vinto la posibilidad de por lo menos haber empatado el juego. Bueno. El VAR ¿Eh? se convirtió en el protagonista de la primera fecha. Sí, señor. Después vamos a ver el tema de la... Cuando hay el penal, que Rodrigo Vargas lo patea, pero... De una manera terrible, yo creo que ese chico también se tiene que ir al fútbol. Pues si tiene, va a cumplir como treinta y tantos años, treinta y tantos años, y no sabe patear un penal, y es especialista, o sea, dedícate, anda a jugar un banco, te dan pega, te dan laburo de banco, ¿ya? Te pagan un sueldo y el sábado vas a jugar, y sos el rey del banco. Claro, ah, sí, sí, sí. en el torneo interbancario. En el torneo bien. interbancario, ¿viste? <risa> claro. Porque ahí terminan los futbolistas profesionales que, que ya después no tienen la posibilidad. Entonces pasan a ser empleados de la banca. Ellos tienen un campeonato muy interesante. ¿Ah, sí? Sí, sí. Entonces, vos eh, terminas siendo bueno para pa, pa el fútbol, tenés un amigo, ahí ya está. No te van a poner de cajero porque de repente esto no le hacen, ¿no? O se pueden tupir, como decían antes, ¿de acuerdo? Sí. No. Entonces, vamos a la esa, la invasión. Cuando Rodrigo Vargas patea, que es un desastre, ¿eh? y además es farola... Allá, allá está la invasión dentro del campo de juego. Ahí está uno de los delanteros de Die strong Según la regla 14, cada vez que un jugador del equipo que ejecuta un penalti invade la área penal, se tendrá que repetir el tiro si ha sido gol o se sancionará libre e indirecto. El árbitro se hizo al loco. Y recontra se adelantó, ¿no? Tal vez el VAR no vio eso, tampoco. Sí, era Chura el que se adelanta, fíjate. y Chura participa de la jugada porque se antepone a Vargas ya también iba a patear tres veces a portería. Ahí está. El árbitro orureño está allí, lo está observando. O sea, no puede aducir, qué sé yo, que, que estaba incómodo, que no tenía visual. Eh, no. Todo un metro y medio. Entonces, ahí Chura se cruza, fíjate. Uh -huh. Que es el mismo que sale. Bueno, gracias, señor. Eh... El equipo de Vinto de, de hace un gol. Tras un tiro libre, sí, a ver si la cambiamos, tras un tiro libre, ahí viene el tiro libre. Cabezazo, la pelota queda picando, y gol. Y los del VAR buscan, le buscan la vuelta, porque se nota en la transmisión. No, no, fíjate que lo tocó. Ahora, si hay falta, es más, perdón, allí el juez reanuda el fútbol desde el círculo central. Ellos le gritan al, al árbitro, para, para, pará! Le gritan. Ya se había reanudado el fútbol. Ya no correspondía al tema. Claro, ya estaba cobrado el gol. Ya estaba cobrado el gol. ¿Me entiendes? El árbitro detuvo el partido, sin embargo, para volver a ir al bar. Eso, en los cursos que te dan del bar, eso no se puede hacer. Ahora, ellos argumentan que alguien empujó a un defensor. O sea, le empezamos a mirar finito. ¿ya? Hay falta, es verdad que hay falta, pero es falta de un defensor, es Jusino el que lo toma al defensor de Vinto. ¿Eh? Esa es la manera. Allí es cuando comienza el despelote. Porque el árbitro ya había hecho jugar, estaba el partido empatado 2 a 2, llaman y van a anularle el gol a Vinto. Así se consumó este atentado a las normas de buena fe del fútbol boliviano. Mira, fíjate ahí, a si no lo puedes parar. Bueno, a la una y media se los voy a mostrar. Es Jusino el que lo toma, lo sostiene por la cintura a un delantero de Pinto Y esto supuestamente cobran o le inducen al árbitro a cobrar una carga desleal en el área. Tú, tú ves, no hay. En cambio, Jusino sí lo toma por detrás. A todo esto, una lluvia torrencial azotaba la ciudad de La Paz. No, oh, tremenda la del sábado. Pero.. Entonces, ¿Sí? yo creo que todos estos tipos del bar se tienen que ir. Los del partido de acá. ¿Ya? A, a Wisterman le regalaron un penal también. No, no ha sido. Buena la jornada del bar. Y es más, seguimos teniendo los inconvenientes. Por ejemplo, hay un gol en, en Santa Cruz que la pelota supuestamente sale o no sale, porque, a ver, tiene que haber una cámara que vaya de piso de línea de gol. Se recuerda que la reclamamos aquí, sí. que iba a estar, que va a estar. No está. Hace es lo que le da la gana. Tienen que eso. instalar un poste, un creo. Un poste. ¿no? Imagínate, hay que hacer un estadio nuevo para poner una pinche cámara ahí. No. Pongan la cámara, que sé yo, en algún sitio donde se vea eh, y que permita. Entonces, eh, a ver, veamos qué va a decir la comisión. Anoche los, los informes del bar a las 11.45, nosotros alcanzamos a ponerlos en la radio y se ve eh, y se escucha cómo se. Uh -huh, se pasan la pelota unos con otros y gritan: estos genios, estos cegatines, porque no ven nada de esto, ¿ya?, creen que ellos pueden manejar el partido sentados en una máquina y cobrar lo que se les antoje. Si además cuentan con la colaboración de árbitros que no tienen personalidad, y bueno, estamos en presencia de... Yo no quiero decir algo dramático, pero estos grupos podrían influir en el desarrollo del torneo de la división profesional del pueblo boliviano, ¿no? O sea, te cobran de lo mesa. Que, Claro, te cobran lo que te da la gana, ¿no? Porque, a ver, el árbitro está. Los dos estamos sentados aquí. A ver, buscale, pues, si queremos que gane nuestro equipo, ¿no? Buscale. ¡No, no! buscale no no ¡Ey! En falta, mira cómo le pegó. Lo pueden inducir al árbitro. Hay cosas que pueden hacer y hay cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, el gol que marca Bolívar. Hay falta de Melgar. El árbitro está allí mirando. Los del Bar se hicieron los locos. Y fue gol. Y al, y al final terminó ganando Bolívar con ese gol, ¿no? Bueno, mm. Entonces... el protagonista, el VAR, de la primera fecha. No, no, el VAR, no. El bar te permite conocer detalles del fútbol. Son los funcionarios del bar los que no tienen idea. ¿Qué tú opinas? Y ahora se completó ya la primera fecha, ayer. Sí, pregunta. Eh... ¿Sigue todavía lo del bar? No, yo te quiero mostrar algo porque hay que felicitar a la gente en Santa Cruz. Las cosas como corresponde. Eh, la hinchada, lo que hablamos ayer, no es que ayer eh, quiso meter la cuchara aquí el, el guacho, ¿no es? Eh, Oriente y Brumil, la cantidad de espectadores que llevan a los estadios. Sí, es impresionante. impresionante ¿no? Vamos a verlas, por favor. Imágenes desde el estadio. Esa es la hinchada de Oriente Petrolero. la sí. toma que va hacia la curva. Es el sector de la tribuna de preferencia. Sí. Eh es la espalda que da la parte del estadio a la calle choferes del Chaco es decir al edificio de la gobernación que está allí ¿Eh? y es impresionante el recibimiento no parece que los guachos se habían quedado con unos petardos de, del mes pasado entonces mirá vos tuvo fantástico no tenían petardos afuera. sí full. habían fútbol más full. bien está prohibido no no pero los tiran de afuera no los tiran de adentro Fíjese. ah de afuera claro Ah. Lo tiran de afuera, entonces no. Nadie tira un petardo dentro, sino son afuera. Mirá la barra de Blooming. Ah, qué tal. Bueno, y con su sirena habitual? Usted sabe que en la cabina que tenemos nosotros, ahí, ahí justo está la sirena. Ah, no. Insoportable. ¿Cómo relatan? No, cómo suena. Sí. Ahí Uy. está. Mirá, impresionante. Todos esos juegos de artificio los hacen desde afuera. Por eso no hay chance de poder... Decidió castigarlos. Pero hay que valorarlo esto, ¿no? De verdad. Ojalá los equipos reaccionaran como su público, ¿no? Sí. Que le pusieran todo. Lo que pasa es que es un tema que tiene que ver... Eh, son Yesca. ¿Los del equipo? No, los lo directivos. Entonces lo contratan ah. buenos jugadores. Y si no contratan buenos jugadores, no pueden ganar un torneo porque tenés que tener jerarquía. Hay que tener buenos jugadores. Eh, esos dos equipos están para pelear sudamericanos. Nada más. Imagínate con esta clase de espectadores para pelear sudamericana. Aquí, a Strong, que fueron el otro día 3.000 al estadio. A ver, yo lo quiero ver al, al gran Bolívar ahora. ¿Cuánta gente va a llegar? ¿No? Porque la gente dice: Bolívar, el que llena estadio. No es así. Ahora Bolívar jugó al Montero y, y fue público y alcanzaba dos micros. No alcanzaba más. Dos hinchas. ¿Eh? San José era la mejor no, hinchada, San, San mejor. No. Y además, Oriente y Blumen, cuando van a Montero, qué sé yo, la mitad del estadio, ellos llevan 5.000 personas, es de ellos. Lo que me preocupa a mí es que el equipo montereño no tenga hinchada, pues son muy pocos, no llevan más de 2.500, 3.000 personas. Y eso ¿No que Montero es una ciudad grande, eso? ¿no? Sí, y es que tiene un solo equipo, ¿no? Claro, además. Pero lo que pasa es que es una ciudad poblada mayormente por mineros... ¿Te acordás del tema de tu amigo Gonzalo Sánchez Lozada? Sí. Ya, cuando la se inventó... La localización? Ya. ¿Por dónde arrancaron eso? Arrancaron la gran cantidad al Chapare y los otros fueron para Montero. Entonces, esa gente es hincha de... Strongue, San José. Bolívar, seguramente. Pero en poca cantidad de Bolívar. Claro. Casi no. Más hinchas de San José son. Por eso que cuando jugaba San José en Montero era local. Sí. Y lo mismo va a pasar en el trópico. Hay gente más hincha de Strongest y de Bolívar, por supuesto de San José, que de Wisterman o de Aurora. Ni los conocen a yo Están un par de veces allí. Uno va a conversar no. con la gente, le pregunta cuál es tu equipo. Va, porque son mineros relocalizados que fueron. Pero siempre hay un fenómeno del por qué las hinchadas... Son lo que son, ¿no? Bueno, pasaba lo mismo en, en Cobija o en Trinidad, donde hay mucha gente que, sin ser paseña, es del Bolívar. Y eso porque trasciende, diríamos, sí, no, la no. Lo que pasa es que que la historia. Antiguamente, hace 50 años atrás, las radios, onda corta, se acuerda, onda larga, y transmitían los partidos del Bolívar y del Strong. Claro. Los equipos cruceños comúnmente no eran muy conocidos. Habían torneos descentralizados. Esto cambia en el año 77, cuando se inicia la Liga. Entonces allí comienza a haber mayor familiaridad en los encuentros. Pero después de eso, nada más. ¿Qué me iba a preguntar usted? De los dos partidos de ayer. Ganaron los equipos cruceños ayer. Sí, ¿qué? Qué escándalo, de verdad. Qué malo que son. Le habíamos dado flor de manija a nosotros, a la escuadra zurra, ¿no? Sí. De palmaflor. Llevó, pero ya te digo, increíble cómo le dieron. El técnico no pone a Mina y no pone al otro central, supuestamente que dice eh, a Paturucito, no jugó. Supuestamente que estaban lesionados. Tiene un centro atacante que tampoco lo pone, lo pone en el segundo tiempo. Parece que lo miraron como caldo de cogote a, a los leones blancos del Pajonal, la gente de Palmaflor. Y lo, lo terminó de pasar por arriba. Apareció otro playero, Dios me libre. Otro playero apareció en Real. O otro de los tantos que traen de República Dominicana, esos que están en la playa, ¿viste? Los traen. Y le hizo un gol. Capaz que ya los de Orwell lo estén mirando, porque hizo un gol. Y después trajeron un zaguero central también de República Dominicana. Todos, dice, son todos seleccionados de República Dominicana. Y después apareció un colombiano, González, que le hizo un bonito gol de cabeza, pero que el arquero se equivoca, ¿no? Eh, yo creo que le ganó bien. Esto lo va a obligar a Palmaflor a que juegue en serio, a que esto, esto no es chacota, que el técnico se deje de las barbaridades que está haciendo. Espero que el presidente del club lo llame y le diga, esto no es tuyo, esto es de todos, no hagas tonterías, porque si no te vas a ir, así es fácil. Y en el otro partido, bueno, perdió... Independiente. Independiente. Y ganó Royal Party. 2 a 1, ambos Dos partidos, uno. ¿no? 2 a 1. Orfano hizo luego, hace como un año y medio que no pateaba pelota este. Y sale y grita y lo hace callar al público. Son sinvergüenzas ganan 15.000, no patean ni en los del frejol de Romano. ¿Ya? Y hacen un gol de vez en cuando y ya. Increíble. en la tabla de posiciones, la querés ver, la original? A ver. Esta es la tabla de posiciones de la División Profesional 2023. Oriente Petrolero. Los de Oriente quieren que se acabe el campeonato ya hoy día. ¿Eh? <risa> Para que sean campeones. Ni hay que dar ideas. Porque... Sí. Porque tienen mayor diferencia de gol. Quieren que se acabe ya hoy para abordarse una estrella. Bolívar con tres. Libertad, Mamoré tres. Real, tres. Royal, tres. Strongest, tres. ...Olway 1... Aurora, 1... Blooming, 1... La gente dirá, ¿por qué hay tres equipos con, con un punto? Falta uno. No. Es que el otro es. <risa> Wisterman. Claro. El otro que empató y está en el fondete. Después, Tomayapo, ¿por qué es décimo? Porque no jugó. Después está Vinto, Palmaflor, Guavirá, Universitario, Independiente, Baca 10, Nacional, con cero. Y Wisterman, que tiene menos cinco. Le quedan todavía... Si no paga Wisterman, en un plazo de 10 días, porque hasta ahora no ha llegado el acuerdo, porque ayer salió el... El presidente del tribunal, ¿se acuerda? Nuestro amigo. Sí. El hincha muerte de Wisterman. Él salió ayer a decir que, que esta semana va el problema de Licio y de Coimbra. Y que otra vez han combinado al club a que mande la documentación si es que solucionó el problema. Yo anoche hablé con. Hice una entrevista en la radio con Mario Guamán. Y me dijo que sí, que ellos habían arreglado con cuotas. Con el cortinero y con el cochabambino de oro. Uh -huh. ...habían arreglado con cuotas... ...pero que hasta ahora eso no ha llegado al tribunal... ...es decir, sigue pendiente la gestión... ...y si sigue pendiente y no informan... ...hay quita de puntos... seis más... Sí. ...y viene Coimbra y viene Licio... ...se quejaba la gente... ...que ahora que estamos reconstruyendo el equipo... ...sale otra sanción... ...pero, a ver... ...más bien que Sangoitia los aguantó... ...tanto tiempo, porque... El año pasado debieron haber empezado a quitarle puntos a Wisterman. Y no ahora. Entonces está comprometida la situación. O sea, ahora tienen que entregar los documentos del supuesto acuerdo que ya claro, existe. Porque... Ahí hay un relax en seis puntos menos. Sí, pues yo. Hacemos un acuerdo los dos. Pero si el acuerdo no ha sido oficializado eh, y no lo hemos enviado a quien corresponda, pues no existe. Claro. Uh -huh. Pero además hay otros dos. Hay otros dos que, que implicarían esta seis, van a salir. Que implicarían otros seis Otro puntos. Seis puntos más. Pero. Uh -huh. Ahora, eh, le pregunté yo de los autos anoche. Ah, cierto, que había intercambio. De sí, devolvió uno. Era cuatro, cinco, ¿no? Cuatro hasta ahora no los entrega el Jesquini. Nadie sabe dónde están. Cuatro vehículos. Y lo que nos enteramos anoche es que se había quedado con el micro del club también. Al ah, micro más. Entonces. O sea, ¿En qué están andando los jugadores? Hagan. Hagan va. Entonces, hay que... Como nosotros. Yo... Acá. Pero usted vive a media cuadra, acá <risa> también. Yo quisiera tener la guita que tiene usted para comprarme un departamento a media cuadra donde trabajo. ¿eh? Por favor. ¿eh? Entonces, no, usted usted, a dos cuadras. No hable usted para nosotros que nos subimos al micro, es <risa> de dos pesos, ¿no? Por <risa> favor. ¿no? Usted a dos cuadras vive, tampoco no, no. es que muy lejos. <risa> 12 cuadras. 12 cuadras, pero usted cuántos años tiene? La mitad de los que tengo yo. Usted puede caminar. Sí, sí puede. Yo de su vida, ¿sabe cómo llego? ¿Eh? Pero bueno. No, yo no estoy muy distante tampoco de eso. Porque está muy gordito. Sí, sí, después del carnaval empezamos con todo. No, como... tiene que ser antes del carnaval. ¿Cómo quiere usted levantar algo para carnaval? El carnaval es, el, es... ¿Eh? el jueves ya. El jueves es compadres. No sé cómo nos festejarán acá. El jueves ya es compadres. La, la otra semana ya es comadres y carnaval. Pero no conviene festejar el compadre con mucha gente, muchos testigos. ¿No? No, no. Ah, no, no es aconsejable. Lo vamos ¿sí? a hablar en el Las corte. Las leyes de convivencia impiden que eso se haga de forma repetida. Bien. Uh -huh. ¿Me va a contar en el corte cómo sí. festejamos el Es preferible este año. ir solo. Ah, ya, bien. Ah, con una comadre, ¿no? <risa> Ay, ¿Cuándo es eso? ¿El jueves? Jueves, pasado mañana. ¿Y la próxima semana es el carnaval? Sí, ya. El ¿Viernes? próximo fin de semana ya es el carnaval. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. O sea, hasta el miércoles no, no logramos. No. ¿Y habrá fútbol? No. En carnavales no va a haber fútbol, yo creo. ¿O sí? Yo creo que debe haber. El viernes, sábado sí va a haber. Porque, eh, bueno, carnaval va a haber en Oruro, ¿no es? Eh? Sí. En Santa Cruz también. También, pero el creo corso. que no va a haber corso. Va a haber corso en Santa Cruz. ¿Va a haber? Sí, estuvimos la anterior semana a full las bordadoras, las casacas, ya estaban imprimiendo y todo. Y a mí no me han llamado de la comparsa. No le han llamado de la comparsa. No me han Pero saliendo de acá, llámelos. Porque hay. Hay corso en Santa Cruz el otro sábado. Hasta que... fiestas en el centro, los, no, no, los habituales. No, sí, sí. También. Eso son, no hay ningún Las casas de espera van a funcionar. También sí, las sí. casas de espera. La van a pintar verde, a colocar una bandera, pero, pero y, bueno, van a chupar igual. Sí. No, no hay problema, ¿no? Así es que va a haber carnaval. Después en todas partes va a haber, ¿no? Sí, totalmente. El Corso yo no sabía si iba a haber en Santa Cruz, pero ya usted me confirma y me da una muy buena noticia. Voy a ir a vender empanada <risa> Bien, ¿qué más tenemos? El Nacional ya está en Cochabamba, el que juega el miércoles aquí con el Nacional de Potosí. Ah, cierto, sí, esto ya por Sudamericana. ¿sí? Copa Libertadores América. Ah, Libertadores. Es increíble lo que hicieron la Nacional. Nacional que va por primera vez a una Copa, no puede jugar en su estadio, porque la negligencia del señor gobernador, ¿eh? pero es vivo pasar otras vainas, eh, no permite que se juegue allí. Y el tema de Sucre, eh, eh, también del aeropuerto de los 135... Por cinco kilómetros. Voy a... Um, lo van a contratar a chino nuestro ingeniero japonés, sí. con estudios en Corea, ya eh, hizo la maestría en el alto, calcula cómo será de guerrido, para que por medio del satélite ubique el micro de Wisterman. Ah, bien, vamos a ver. Porque hay ya mil dólares de recompensa El que lo encuentra. Ah, ¿sí? Eso, la dirigencia va a pagar mil dólares. No le puedo decir quién. Ahora digo a mis mismo. amigos. Que, va, que alguien busca. va a pagar los mil para que aparezca el, el micro. ¿Dónde, ¿Dónde está estará el micro? guardado ¿Dónde está Y el los micro? otros tres, estos son como los de ¿viste? Guarda las cosas y nadie sabe dónde las guarda. <risa> Les podríamos decir, ¿no? ¿Dónde está el micro? ¿Dónde está? Esta tarde viene Nacional. Bueno, ha sido un placer. Como yo siempre. siempre lo placer. veo cuando estoy aquí yo medio preocupado. Mira para allá, mira para acá. ¿Yo? O usted lo presiona, cuénteme, ¿qué pasa? Sí, hay, hay presiones de todo tipo. No, siempre atento, por supuesto, a qué, qué pasa con producción y todo. Bueno. Bien, Juan, entonces 13 con 30. Si Dios quiere. 21 horas. Y ya alistándonos para el arranque de la siguiente semana. Sí, sí. Novedades. Sí, novedades. Ustedes van a ir de 6 a 12, ¿no? De 6 a 12, sí. Son los más laburadores del canal. Dicen, ¿no? 6 a 12. Después de 12 a 2, vamos nosotros. Exactamente. Después en la tarde. En la tarde a las 15.30 arrancará Lidia Chávez con Edison Restrepo hasta las 5. Sí. Y a las 5. Desde las 5 ya hay novedades y cambios en la programación. si sí, la gente presos. que va llegando a casa quiere saber cuáles son las noticias, ¿no? A las 5 empezarán las noticias, en punto. Eso va hasta las 8. 7. Hasta las 7. 7 entrará Latidos con Diana Hernández. Ya. Y 8 estará el central junto al gringo. El gringo que va de 8 a 10. De 8 a 10 y 10 vuelven ustedes. Y después vuelve con nosotros un escándalo. Escándalo hasta las 11 y media, once ¿no? 11 y media de la noche. Y en la radio nos enganchamos a las 9. Nosotros teníamos de 9 a 10 No podemos dejar La gente está protestando Del, del, del por qué dejamos de 9 a 10 libre Entonces le vamos a enganchar con la radio De 9 Después enganchamos con la con Televisión la te a las 10 Y después finalizamos con la radio A las 12 de la noche bárbara Vamos a tener eh, La posibilidad de que la gente pueda conversar con nosotros ¿no? Porque siempre es bueno que te digan las cosas ¿no? Totalmente Yo no tengo ningún problema en responderle al que quiera Epa. ¿Qué canción? Es ¿Qué es eso? ¿Por qué le puse? Pero lo que pasa es que el, el, el sonidista, el mostaza, le gusta a Rafael. Ah, es es Rafael, ¿usted sabe que Sí, sí, Rafael. Bueno. Jugaba de puntero por la otra banda, ¿viste? Gracias, Juan. Pasó Juan Pastén por la primera edición.